Hola, bienvenida, bienvenido a Nada más Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 15 de agosto al domingo 21 de agosto del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, como ves, tengo ya aquí preparadas las cartas de Dream Virtue, las mías. Y nuevamente las de la sanación con ángeles de Doreen Virtue. <coughs> Agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos, los hago con mucho amor. Y veamos qué es lo que nos quiere dejar saber la Virgen María para esta semana del 15 al 21 de agosto. ¿Cómo, cómo sienten agosto? Yo siento agosto mucho más ligero que julio siento que ya todos los problemas y nudos energéticos se van resolviendo se van deshaciendo y bueno les comento desde el punto de vista particular ya es oficial mi papá pues está demente desgraciadamente está bajo tratamiento psiquiátrico y de medicamentos y bueno, lo siento mucho por mi mamá, porque pues prácticamente perdió a su compañero de vida. Este, y le cuesta mucho trabajo, porque mi mamá basó su vida alrededor de la vida de mi padre. Entonces, bueno, ahorita su trabajo es el amor propio, el reencontrarse, el reconocerse. Este, y bueno, esto llega a pasar cuando la gente busca el amor fuera de la relación, un, en una relación pues, ¿no? que, que si le pones todos los, todos los huevos en una canasta y uh, es lo que comentaba de que bueno, pues tenemos que trabajar en nosotros mismos y una de las tareas es el amor propio. Y bueno, mi mamá es otra generación, ya tiene 84 años, voy a cumplir 85. Uh, y uh, pues ella mal aprendió a que tenía que como que sacrificar su propia vida a favor de mi papá. Y bueno, de hecho, según su sentir a favor de los hijos, que bueno, ya, ya no fue luego el caso. <risa> este Pero bueno, uh, esto pues... Me ha dejado uh, pues pensando acerca de la situación, ya mi papá pues va a cumplir 91 años en octubre y yo creo que pues francamente ya son nada más algunos meses de vida, supongo. Luego no uno no sabe, pero bueno, sabes que se está acercando el final. Y por lo mismo decidí pintarlo y estoy disfrutando muchísimo la pintura. Y es muy chistoso porque físicamente nos parecemos mucho. Y esto me llama mucho la atención porque, bueno, me estoy pintando yo en un futuro prácticamente. Y, y a través de la pintura pues trabajo todos los todo lo, lo que este, se puede trabajar. ¿no? Entonces, bueno, nada más quería comentar. este La situación de emergencia y de urgencia pues ya, ya pasó. Este, mis padres siguen con una cuidadora de 24 horas. Sobre todo por mi padre. Mi mamá en sí ya no lo necesita. Y bueno, ella tendrá que aprender a rehacer su vida. Tiene a dos hijos y dos nietos y una bisnieta. Que la quieren mucho. Este, y bueno, viven fuera de México. Uh, pero aún así... Eh, cuenta con los hijos mi hermana ha estado aquí apoyando la situación ya en varias ocasiones y entonces bueno el, el rehacer su vida también tiene amistades, etc pero bueno, para ella nada tiene significado si su pareja no está presente entonces bueno esta es una de las tareas y misiones de la vida y tarde o temprano Miren, a los 84 años de edad, pues te confronto el universo con eso. ¿no? La otra tarea que tiene es soltar. Mi mamá, mi hermana y mi papá son personas de control. Y pues tienen que aprender a soltar. ¿no? Entonces, bueno, comento esto porque, bueno, somos humanos y a todos nos pasa. Yo, gracias a Dios, aprendí a, a aceptarme primeramente y luego a quererme y luego a amarme. Pues a través de este mundo holístico, ¿no? Este y pues gracias a Dios eso me ha dado la seguridad y la fortaleza que mucha gente busca por afuera. Y realmente esa fuerza y fortaleza y igual las virtudes están todos dentro de ti. Por eso comento esto, ¿no? El trabajo lo, lo vamos a hacer tarde o temprano, las misiones de vida este, si permites la idea de que volvemos a nacer, yo estoy totalmente seguro que hacemos un contrato y decimos yo quiero tener estas misiones, quiero tener estos aprendizajes y no sé, como que nos ponemos de acuerdo entre las almas de hoy y qué tal si tú vas a ser mi ama y tú vas a ser mi mejor amiga y tú vas a ser mi archienemigo y cada uno nos va a aportar algo, ¿no? Muy bien, entonces empecemos, la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente, Health, salud. Uh, vuelvo a hacer hincapié, para mí salud es armonía. ¿sí? Puede ser que no sea tanto la salud física, mental, emocional o espiritual, sino todo esto enfocándose en una armonía. Y dice, my prayers for healing miracles have been heard and answered. Mis oraciones para milagros sanadores han sido escuchados y contestados. Entonces, ah, bueno, pues, quién sabe. De hecho, este no se le puede dar a todo mundo Reiki. La persona involucrada tiene que dar la autorización. Y entonces le pregunté a mi mamá si le podía dar Reiki a ella. Y esto ya lleva dos o tres semanas y me, me lo permitió, mi papá no me dio la autorización ahí todavía estaba un poquito más consciente y entonces dije, bueno va, pues las reglas son las reglas y lo chistoso fue que ese día mi papá estuvo sumamente lúcido y normal por no sé, seis horas o una cosa así lo cual me llamó muchísimo la atención y yo asumo, o pensando acerca de la situación Creo que el universo fue tan inteligente que dijo, bueno, si mi mamá está tan preocupada por mi papá, su modo de sanar oh, es más fácil viéndolo bien. ¿no? Y es como, el si tú sanas esto, puedes tener este resultado. ¿no? Eh, y bueno, recuerden, trabajamos siempre en nosotros mismos, pero el universo en su... Amor infinito dijo, sabes qué, vamos a darle esta ventanita Y mi mamá, bueno, le cambió la cara y el carácter y la alegría le volvió Y bueno, todo como si nunca hubiera pasado nada Y ahí también le dije a mi mamá justo lo que empecé a decir ahorita De que, bueno, tenía que trabajar en el amor propio, en soltar Y varias tareas más que no las voy a comentar Pero sí le comenté, de hecho me llegó que es a través de la energía femenina de Dios, o sea, a través de la Virgen María, y no a través de la figura masculina. Y este, entonces, bueno, ahí al principio me quedé pensando, ¿lo ofrezco, no lo ofrezco, qué hago? Sí, sí lo puedo ofrecer. Si me dice que no, ¿qué hago? Etcétera. Entonces, bueno, la sanación llegó a mi papá, porque lo permitió Dios, así tal cual. No estaba intencionada para mi mamá, pero... Dios dijo, si, si le permitimos sanar por unas horas a este señor Ahorita por lo de la sanación Entonces va a estar mejor la señora ¿no? Pero la tarea de esta alma, de mi papá Tiene que resolver cosas igual que la de mi mamá Entonces yo siento que esto es como una ventana De si tú trabajas en lo que tienes que trabajar Puedes tener este resultado no um, no sé cómo ponerlo, no podemos tomar las cosas que no nos corresponden de otra vida en ese sentido lo único que nos queda es aquí como dice las oraciones, no son contestadas, yo puedo orar por una persona, en este caso mi papá, puedo hablar con los ángeles, con Dios y decirle oye por favor, dentro de la posibilidad, dentro de la experiencia que esta alma este, se escogió, eh, te pido que la ayudes a sanar. Puede ser que esta alma haya decidido, yo no quiero sanar, yo quiero tener toda la experiencia completa eh, de la enfermedad completa, por decir algo. ¿no? Entonces, es donde en el libro eh, hablo acerca de esto, las voluntades propias, y la divina, voy a hacer un ejemplo rápido, María puede ser que esté rezando de que José por fin la deje en paz porque la está acosando y José está rezando que por fin María lo pele <ríe> le haga caso porque está súper enamorado de ella bueno, ahora acá llega Diosito y a quién le hago caso a los dos los quiero por igual ¿no? <ríe> Entonces habrá que considerar toda la misión de vida de María y toda la de José y si está pensado de que se vuelvan pareja o no, etc. ¿no? Y cuál es el aprendizaje y todas las dinámicas. Y bueno, por eso es Dios. ¿no? Entonces la voluntad divina a veces es otra, es una completamente diferente. ¿no? Y nosotros nos vamos a rezar por algo donde tiene mucho más prioridad a otra cosa yo, yo sí puedo rezar por la salud de mi padre, pero a sabiendas de que tal vez no está pensado de que llegue a sanar, tal vez la intención es de que se quede como esté a punto ¿no? entonces eso es, hay que saber respetarlo y hay que entenderlo también, porque luego la gente dice bueno Diosito no me hizo caso si yo le recé y le recé y le pedí y no me hizo caso ¿no? y entonces ya se sienten, ¿no? hasta pierden el, el, la fe en Dios. Y es un poquito como una reacción de niños haciendo berrinche, ¿no? de yo quería esto y no me lo cumplió, y ahora por eso no lo voy a castigar. ¿no? Entonces es importante entender esta dinámica o cómo funciona esto, ¿no? de, dentro de lo que yo entiendo, y igual Reiki. Yo no puedo sobreponerme y decir, ah a través de mí voy a sanar, a mi papá y diosito etcétera no si él no lo permitió por algo es y entonces tengo que respetarlo lo que sí quiero experimentar eh, ahora sí por curiosidad uh, porque se me hizo tan increíble de que si mi mamá la próxima ocasión me permite nuevamente darle reiki nuevamente pues mi papá va a estar en la misma habitación si se da nuevamente esta situación ¿no? Porque entonces ya entraría yo en un conflicto real de bueno, no me lo está permitiendo y pues no se lo estoy mandando a él, pero está sanando, entonces pues sería como la clave, ¿no? De ayudarle un poquito a regresar a la normalidad. Este, y pues Dios es al fin y al cabo, quién sabe este, qué está bien y qué está mal y qué permite y qué no permite, ¿no? Y pues yo nada más puedo tener la mejor de las intenciones. Bueno, entonces, como decía, salud puede ser en cualquier plano, pero igual puede ser armonizar, armonizar situaciones o relaciones, ¿ok? Bueno, para el día lunes y martes la carta dice, iluminación, esa me encanta. Y dice, arcángel Jofiel, lléname con tu luz y sabiduría en mi trayecto a la iluminación, limpiando y sanando a la vez, Miren, sanación nuevamente. Al brillar con honestidad, alumbro al igual. ¿Okay? Esto es, déjame brillar dentro de mi propia esencia, de mi propio ser, desde mi alma. Déjame ser, déjame brillar. ¿no? Y la, en el video anterior creo que hice el, la alusión de una flor, ¿no? una rosa. La rosa ahí está y va a crecer, va a florear, se va a marchitar, va a ser, ¿no? Le estén observando, le estén aplaudiendo, etcétera, no importa. Bueno, sí necesita los nutrimentos y el agua y demás, ¿no? Pero a lo que voy es, no necesita el reconocimiento ni necesita el apoyo más que de los nutrimentos y el agua, pero fuera de eso, es, ¿no? Entonces, bueno pues las cosas básicas las tenemos, tenemos alimentación, pues estamos respirando, tenemos, pues, espero, la mayoría salud, y si no, pues sanar lo que debemos de sanar. Recuerden, la mayoría de los padecimientos físicos tienen una razón emocional, psicológica y espiritual anclada en el pasado. ¿no? Entonces, bueno, acércate a nuestro Reiki si sí, es que la medicina tradicional no te ha podido ayudar y una cosa no, no excluye a la otra, esto también se me hace muy importante mencionarlo, porque me puse a bromear un poquito con el psiquiatra y este y le mencioné el Reiki y demás y entonces este, me dijo así como que ay me vas a dejar sin, sin chamba, sin trabajo le dije, no, pues una cosa no excluye la otra, ¿no? Se complementan nada más. O sea, es, es cuestión de, de punto de vista, ¿no? Pero es chistoso que hasta el psiquiatra tenga cierta competitividad, ¿no? Este, siendo psiquiatra. Entonces, bueno. Para el día miércoles y jueves la carta dice... Milagros. Órale, ¿qué tal? Miren... Ah, siguen insistiendo en que va a haber milagros Arcángel Gabriel los milagros existen, prueba de ello es tu existencia no dudes, sé tú imagina, sueña, decreta y suelta nosotros hacemos el milagro ¿Okay? entonces bueno, es de suma importancia eso de soltar recuerden, podemos hacer nuestra petición yo normalmente lo hago una vez y confío en la corte celestial o sea, yo ya ahí está, la ¿no? y el cómo y el cuándo pues ustedes resolverán cómo será y creo que eso es muy importante también porque siento que es un poquito una falta de fe cuando la gente está, repite y repite y repite y repite y repite, y repite así como que si estoy tocando el timbre me van a hacer más caso ¿no? yo creo que si en mi, en mi casa me estuvieran toque y toque el timbre, bueno, los mando justamente a un lugar donde no quisieran estar entonces este, yo creo que pues, digo, no creo que yo creo que sea, el amor es, es infinito de Dios y la paciencia también, pero pero a mí en lo personal sí me, me sería muy difícil este, brindar amorosamente y un servicio, si alguien fuera tan insistente. Entonces yo creo que sí es importante el, lo que he comentado también, ¿no? Cuando la gente veo cosas posteadas en Facebook o otros medios sociales y están gracias, gracias, gracias. Con uno es suficiente. Gracias de corazón ya, uno, ¿no? Pero no sé, como que tienen la idea de que tienen que ser tres por la Santa Trinidad, por el tres mágico por el no sé pero yo siento que le resta de hecho cuando oigo el tres del gracias gracias gracias ¿no? o luego las cadenas de estar repitiendo este y repitiendo, y repitiendo no de hecho tuvimos la esposa de un político <risa> que este bueno se robaron muchísimo dinero del pueblo está en Londres, de hecho se es supone que la iban a extraditar y eso también quedó como medio pendiente pero bueno, muchos mexicanos saben a quién me, a quién me refiero este, fue conocida porque este, tenía un cuaderno en el que escribía yo voy a ser eh, rica económicamente y la abundancia es extraordinariamente grande en mi vida, ¿no? Y pues sí, con todo el dinero que se robaron, pues tal cual, ¿no? Pero bueno, él hizo como 10 páginas este, de la misma frase. Y bueno, me, me llamó mucho la atención. O sea, también se pueden forzar situaciones, ¿no? A sabiendas de, este, de lo que estás decretando. Muy bien, entonces milagros. Es importante de que haya esa soltura, de que haya ese, esa fe. Y dejar que el milagro cede, ¿no? Este, los milagros son inesperados uh, entonces bueno si sabes miércoles y jueves va a estar así como que uh, esto tiene que ver también con la voluntad divina, no es tan exacto esto de los días, ok es por esos días puede ser que el milagro se dé antes o después o de hecho bueno pasen todavía semanas o algo Este, alguien me, me escribió acerca de esto y este mi respuesta fue esa, el milagro es inesperado, de hecho es cuando menos te lo esperas, como las relaciones de pareja, cuando menos te lo esperas, pácatelas. No, el universo te sorprende. Pero el viernes, sábado y domingo, la carta dice dinero. Ay, bueno. Bienvenido sea. Hasta ahorita, <ríe> las veces que he salido esta carta, en mi caso muy particular, no me ha llegado ningún dinero. Pero bueno, la esperanza muere el último. Al contrario, he tenido que pagar cosas. Pero bueno, dice Arcángel Ariel, el bienestar económico no está peleado con el crecimiento espiritual. Al contrario, es una manifestación del mismo. Gracias por los tesoros. ¿Okay? Entonces, bueno, sí puede ser dinero como tal, pero recuerden también puede ser la abundancia de Uriel. Okay. les comento, también ya es oficial de que voy a hacer la exposición en Dallas a mediados de septiembre Este todavía, la próxima semana voy a anunciar dónde y cuándo va a ser pero ya se cristalizó y esta es la sustitución por la que iba a ser en Nueva York hace tres años creo bueno, antes de la pandemia pero ya, ya es oficial, ya se firmó el contrato. Fue un poquito decepcionante porque la persona con la que estoy haciendo esto este, se aprovecha un poquito de la situación, digámoslo así. Pero dentro de todo mejor esto que nada. Y pues pagamos un sobreprecio al fin y al cabo por esa exposición. Pero yo ya quiero cumplir con, con esa con ese sueño, pues, ¿no? Y Dallas, dejarme sorprender, no creo que sea un lugar extraordinario para vender arte, sobre todo porque es un bastión de los republicanos y no lo siento como que muy abiertos al arte. Pero bueno, vamos a dejarnos sorpre sorprender, ¿no? Muy bien, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice amistad. Okay. Así se ve. Uh, uh. Y bueno, aquí uh, quiero también aclarar. Uh, yo no sabía uh, que se dejan hacer poderes. Este poder, este creo que es uh, uh, un derecho internacional que debe de existir en cualquier país, aunque estés en Argentina o qué no sé yo. Uh, poder es uh, limitado este caso deje hacer uno por si me llegara a suceder algo y nombré a tres amistades ahorita por eso se me ocurre uh, para que en mi nombre me representen legal económicamente por subir a cualquier situación ¿no? entonces estas amistades con este poder pueden acceder a, a mis cuentas de banco y pagar mi cuenta de lo, del hospital y resolver, qué sé yo, cualquier querella o situación que llegara a haber. Uh, yo ignoraba que, que existía esto, francamente. Uh, lo menciono por lo mismo. Porque sí tuve la precaución hace muchos, muchos años de hacer un testamento. Este, entonces, bueno, si tienes la posibilidad, infórmate un poquito más. Porque se necesita tanto de un testamento como de un poder. Este, para poder cumplir con tus deseos antes de que llegues a morir, ¿no? Puesto muy sencillo. Entonces, esto, por ejemplo, lo, lo llegué a hacer. Gracias a Dios también lo resolvimos con mi mamá, que estaba pendiente y justamente ahí sí apremiaba el tiempo porque por la situación de que estuvo en el hospital y demás, pues no sabíamos cómo resolver ciertas problemáticas y bueno, ya todo esto está resuelto. Y creo que es de suma importancia también el tener esto resuelto y armonizado. ¿no? Es evitarse problemas y, uh, y pleitos y disputas y este, qué sé yo, ver de dónde saco dinero para pagar lo que tengo que pagar. ¿no? Muy bien, entonces bueno, en este sentido las amistades que tengo y las que escogí son amistades de mucho tiempo atrás a las cuales les confío con los ojos cerrados y que bueno aparte bueno como consejo económicamente tienen mucho más poder económico que yo y entonces igual sé que no me van a querer hacer algún daño ¿no? esto es de suma importancia déjense asesorar por abogados por notarios por quienes fueran en septiembre aquí en méxico es el mes del testamento y creo que de hecho puedes dejar hacer un testamento gratuitamente. Entonces creo importante el resolver esto para no dejar problemas una vez que trascendamos y estemos del otro lado. ¿no? Muy bien, bueno, te mando un abrazo de luz, donde quiera que te encuentres. Recuerda, parte siempre desde ti, desde tu amor incondicional, tu capacidad de amar, de ser. Y con todas tus virtudes, con todo ese amor, este, ilumina el mundo. Da al mundo tu mejor versión y con eso ya podrás impactar a tu mundo inmediato y mejorar y hacer de este mundo un mundo mejor. Con mucho amor, hasta la próxima ocasión. namaste.